Hola a todos, ¿cómo están? Primero que todo, quiero presentarme. Mi nombre es Alex Ulloa y formo parte del equipo de Biyomped. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes y ver detalles de la aplicación de Biyomped de alarmas y continuidad. Que hemos eh, implementado en varias infraestructuras y que hemos logrado formar una solución específica. Donde hemos eh, realizado proyectos eh, en varias, en varios países. Propósito, bueno, vamos a mencionar eh, algunos datos eh, de la normativa ISA 18.2 y que nos ayudan a, a entender cuál es la ruta a seguir. Esta norma incide en el desarrollo y diseño e instalación eh, la gestión de alarmas. Eh, incluye múltiples procesos de trabajo durante todo el ciclo de vida de la gestión, la terminología y los modelos eh, para desarrollar un sistema eh, de alarma que define los procesos para mantener el sistema de alarma durante todo su ciclo de vida, ¿verdad? En el PowerPoint, pues veremos lo que dice la teoría. Hemos recalcado cinco tips. Uno es parte de lo que es la respuesta inadecuada del operador de alarmas en el NO. Otra parte es la medicina preventiva. Esto pues va referenciado a la no detención previa para evitar males, males mayores, ¿verdad? En lo que es el centro de datos, procesos tediosos, e ineficientes en la gestión, de, la, de, una gestión de, de una alarma, el no disponer de un documento de definición de alarmas es algo crítico también, porque no sabemos qué son eh, los, los valores que vamos a, a, a disponer, ¿verdad? Y eh, el efecto forward, ¿verdad?, de, de los operadores. Que al no entender, pues las alarmas eh, en un 80% de los casos, 80% de los casos, pues nos las envían para, para poder eh, retroambientarles de eh, qué es la, la alarma. En este caso, pues la normativa, eh, vemos cómo son los procesos, ¿verdad? Aparte de lo que la filosofía, la parte de la identificación, la racionalización de las alarmas eh, queremos de tener un, un, un buen proceso para racionalizar eh, un, un, una implementación y un diseño detallado de, de, de, la, de las alarmas a, a gestionar en el en el, en el sistema parte de lo que es eh, operación mantenimiento y la auditoría Estas son partes de lo que son las normativas. Y pasamos a lo que es parte de la solución. Con lo bueno, anterior visto, BillionPell diseña una solución basada en tres pilares, que son los que estamos viendo acá. Lo hemos visto eh, anteriormente, donde tenemos eh, varios puntos de partida. Eh, como son la definición, entender cuál es el ciclo de vida de las alarmas, cuáles son nuestras prioridades. ¿Cómo podríamos generar las auditorías de rendimiento? ¿Cómo se hacen las eh, transiciones de alarmas? Y algunos otros elementos, ¿verdad? Que están dentro de esta normativa. En el punto 2 eh, vamos con la parte de lo que es eh, la tecnología del software. Nosotros, nosotros, eh, Vamos más allá de ser una compañía de auditoría. Pretendemos implementar buenas prácticas que vemos tanto en las normativas vigentes como en las propias de los clientes. Por eso creemos que la solución en este caso, que está nombrada en este texto, es Data Center Expert, ¿verdad? De Schneider Electric, de IT, para lo que es la parte de monitorización de... Eh, de elementos electromecánicos. Bueno, el tercer pilar son los servicios especializados en la parte de gestión alarmística. El estudio y rendimiento de las alarmas actuales son auditorías, generación de documento, alarmas y umbrales, consultorías, generación y operativa, la implantación de, te, de tecnología, proceso de revisión y mantenimiento, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a un caso de uso de una compañía de retail española eh, que tenía más de 500 sites distribuidos por toda la geografía, ¿verdad? existencia de cinco herramientas diferentes de gestión. Se aprovechó toda la telemetría existente para introducir en el sistema y se utilizaron más de 30 tipologías de sensores diferentes. Esto para llegar a manejar y comprender el nivel de información que tenían todos los sistemas a integrar, ¿verdad? Evaluar las alarmas, decidir si se mantenían o se si integraban en el nuevo sistema, eh, durante el proyecto se descubrieron nuevas necesidades eh, para procesos asociados al NOV la gestión de continuidad. Y también eh, salió un proyecto paralelo de despliegue de hardware para mejorar granularidades eh, de datos. Ahora, eh, pues vamos a ver la parte de algunos casos prácticos, como son la parte... En este caso tenemos en el número 1 lo que son las tablas ISA 18.2, que fue un ejemplo que, que decidimos mostrar, donde eh, por dispositivo vamos a tener un sensor y una variable, ¿verdad? Vamos a poder tener, eh, disponer de eh, umbrales, ¿verdad? Esto, pues, eh, estados del dispositivo, corriente de fase, corriente de fase 1, 2, 3, Factor de potencias, energía total, potencia real, voltaje por alguna de las fases. También las partes de las unidades, eh, eh, en las unidades eh, de medición, ¿verdad? Ya sean amperios, voltaje, kilowatts, kilowatt hora, kilovoltiamperios kilo eh, y demás, ¿verdad? Después la parte de lo que es la condición, el umbral, a cuál política se asigna. ¿Y cuál es la gravedad? ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, los tipos. ¿Qué, ¿Qué condición? Tenemos condiciones de mayor que, menor que, mayor que durante, menor que durante. Los umbrales, pues, eh, valor, unidad y las políticas. Las políticas, pues, lo más común que tenemos eh, son los envíos de correos electrónicos, ¿verdad? Normalmente cuando se crean políticas, eh, esas políticas van asociadas. Más adelante lo vamos a ver en la herramienta pero van asociadas a correos electrónicos de los operadores o encargados de la parte de mantenimiento de operación de los datacenters. También tenemos por pues, traps de SNMP eh, y SMS, ¿verdad? Adicional, tenemos que también definir todo lo que es eh, la gravedad eh, de, la, de las alarmas, como son la, la advertencia, si es de, de error, crítica o fallo, ¿verdad? Ahora bien, eh, vamos a pasar a eh, ver el, el, el software de gestión. En este momento lo vamos a, a poner. Okay. Perfecto. Acá este software, pues es el software de Data Center Expert. Nosotros estamos ahorita en la parte de supervisión. Y eh, pues ingresando un poco a lo que son los... Eh, sitios, ¿verdad? Sí. Tenemos una vista de mapa donde podemos ver todos nuestros dispositivos. En este caso, pues, podemos eh, ver una eh, UPS, ¿verdad? Una UPS. Y acá es donde podemos ver eh, todos los valores que estos, estos dispositivos nos están mostrando de sus sensores, ¿verdad? Eh, en la vista de dispositivos, podemos ver los dispositivos, el estado de cada, de cada dispositivo, y en la ubicación que se encuentra. Tenemos eh, la parte de lo que son las alarmas activas, ¿verdad? Eh, podemos ver eh, parte de lo que son eh, detalles eh, en, los, en los comentarios sobre la alarma, ¿verdad? Podemos añadir comentarios para, para que quede evidenciado... Que ha pasado algo, ¿verdad? Y eh, ya que ha elevado al, al, equipo, al equipo técnico, tenemos la descripción, descripción de la del, del alarma, se ha producido un problema sin corregir en su sistema, el cargador de la SAE, ¿verdad? Entonces, eh, normalmente, pues vamos a, a, a ir viendo este tipo de, de, de, de problemas y, y alarmas dentro de esta parte de la supervisión. Ahora bien, en la parte de configuración de alarmas, eh, acá es donde, donde podemos ver ya específicamente todo lo que son las configuraciones, las alarmas de, de, del dispositivo, ¿verdad? Estas alarmas eh, son propias que traen los dispositivos. Estas alarmas eh, podemos editar, ¿verdad? Editar si, si las queremos habilitar. Para que aparezcan. Eh, porque es, ¿Por qué le decimos esto? Porque hay muchas alarmas, los dispositivos traen varios sensores y hay alarmas que, tal vez en alguno de los casos, no son alarmas que nos, nos generen valor, ¿verdad? Entonces, eh, es, es un tema pues, para nosotros siempre eh, cuando vamos a, a, a realizar un proyecto, nos sentamos con el cliente y le decimos, bueno, por favor, eh, Consentemos, verifiquemos cuáles son las alarmas críticas que ustedes quieren que se, se estén presentando y estén generando eh, lo que es envíos de correos para que sean atendidas, porque si no, se va a ser eh, muy, muy, muy eh, tedioso el poder eh, controlar ese tipo de eventos, ya que hemos visto que con algunas alarmas... Eh, por día pueden estar generando más de 100 eventos, o sea, 100 correos que son tal vez de advertencia o por valores que no, no tienen ningún tipo de sentido. Entonces es donde entra la parte de lo que son eh, los umbrales, ¿verdad? Para esto es, es lo que, lo que eh, se trata de, de, de, de pulir con, con la solución de b eh, con alarmas. Es tratar de, de crear los, los umbrales y eh, definir eh, qué es lo que queremos ver y cuáles son los, los, los valores, los valores que, que, es, que queremos ingresar. En este caso, pues podemos tomar un, un valor máximo para, para esta UPS y podemos, eh, no sé, tomar tanto un sensor como seleccionar todos los tipos de sensores para, para aplicarlo, ¿verdad? En este caso, pues queremos eh, tomar toda la corriente de entrada de la UPS, ¿verdad? Y damos siguiente, nos va a aparecer eh, el nombre del umbral. Nosotros podemos eh, dejarlo como umbral valor máximo o podemos editarlo. que Queremos que la corriente máxima eh, sea eh, de 15 amperios en este caso. Eh, lógicamente, Acá queremos, como es una una una un umbral de valor máximo que, que sabemos que no puede ser de gravedad, eh, podemos seleccionar si queremos la la recuperación eh, por parte de un usuario, verdad? En este caso no, pues eh, si el valor baja, pues la alarma desaparece. Y esto de la gravedad podemos ponerle como una advertencia o una información tipo de advertencia que está, se está llegando a, a, un, a un umbral que, que, que estamos definiendo, eh, podemos poner una descripción o bien una, eh, una web personalizada. Ahí, verdad eh, Podemos también tener todo lo que es la programación de umbrales, habilitar o, o deshabilitar por horas, eh, no sé, eh, tiempos específicos y ponerlo como a, a nuestro criterio para cada, para cada umbral, ¿verdad? Después de eso, pues, lógicamente nosotros, en eh, la parte que son políticas, tenemos que asignar lo que es eh, ese umbral a una política, ¿verdad? Ahora bien, eh, cuando hablamos de políticas, ok, vamos a ver, la política... Eh, Las políticas eh, son eh, acciones. Entonces, en este caso, nosotros vamos a, a, a nombrar una política, le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Y la acción, la acción va a ser el envío de eh, un correo electrónico, ¿verdad? Correo electrónico, lo que nosotros, pues... Eh, queramos eh, configurar en ese caso, vamos a, a seleccionar los, los umbrales también en ese caso, eh, las acciones nosotros eh, en envío a acción podemos el nombre de la, de la acción puede ser envío a un usuario, tenemos que añadir el el, el, el correo electrónico y de ahí, eh, definir si la, la, la, el tipo de gravedad ¿verdad? para, para, esta, para esta política. Después de eso, eh, ya están acá las políticas y nada más lo que hacemos es eh, añadir, añadir la política que queremos gestionar. Perfecto. Esto es eh, parte de lo que son las eh, configuraciones de alarmas eh, de umbral, ¿verdad? Para todo lo que es la solución eh, de b -Jump. Aquí tenemos pues con esto eh, certeza de que, de que lo que estamos, de lo que estamos eh, realizando, la gestión de alarmas, eh, que son, son servicios y actividades necesarias eh, para, para siempre tener la continuidad eh, la continuidad y permitir no tener eh, eventos que, que puedan eh, perjudicar eh, o interrumpir cualquier servicio, ¿verdad? Entonces eh, de esto nos ayuda lo que es la parte de reducir costes operativos, eh, se anticipa a las posibles eh, fallas que afecten directamente a los centros de datos, a la infraestructura crítica y, y ante una falla inevitable, ¿verdad? Eh, que normalmente es donde no queremos caer ni, ni llegar porque esto va a generar bastantes eh, costes al, al, a la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, con esto... Eh, Quiero darle las gracias por el tiempo, que se encuentren muy bien. Espero que haya sido de su agrado y eh, un gusto saludarles. Que estén muy bien. Hasta luego.